¿Cómo empezamos el camino? Pues, ¿después de cuánto? Cerca de, de dos años, ¿no? ¿no? años Dos años diciendo vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar. Pues, si Dios quiere, hoy empezamos, hoy empezamos. ¿Ven? ¿Eh? Claro. ¿Cortamos el planning de viaje? Sí. Pues bueno, estamos en el barco de Balearia la de las seis y media de la mañana. Eh, llegamos a partir la a las ocho menos cuarto, más o menos. Más o menos. Ahí estamos eh, Hemos cogido un taxi. Porque no nos enlazaba eh, los tres, el, el, el autocar ni nada con el tren, entonces cogemos un taxi, nos lleva a Málaga. Desde Málaga cogemos el AVE hasta Madrid, hasta Madrid, haciendo un trasgordo y después desde Madrid hasta Orense, no Orense, después, Orense. A Sarria. después a Sarria. Bueno, pues lo iremos contando todo por capítulo, ¿vale? Este es el inicio y como dicen los porentes, <risa> hasta, hasta, hasta luego. luego. Hasta luego. ¿Cómo? Buenas. Pues este hombre que nos ha traído es un auténtico placer. Un pedazo de chofer, un pedazo de chofer. Y... No lo olvides, los puretas del camino. <risa> Métete y síguenos. Muy bien, claro que lo seguiréis. Además, soy dos bellísimas personas, me voy a ir ahí. <risa> todo el camino, vamos, bien entretenido. <risa> <risa> muchas bueno, gracias. Que tengáis buen viaje y, y nos paséis muy bien. Sí, sí, okay, Paco. Gracias, Paco. Bueno, pájaro. ...pues bueno, ya estamos aquí... ...segundo, medio, no, de locomoción que pillamos... ...bueno, ya hemos cogido el taxi... ...nos dejamos en la puerta de Zambrano... Este ...y ahora ya hemos desayunado... ...vamos a coger el tren ahora dentro de un rato... ...que nos lleva a Madrid... ...en Madrid hacemos trasbordo y... ...hasta Urense y de Urense a Sal... ...la mitad del camino... Veremos a ver si llegamos. a mitad del camino. Veremos a ver si llegamos, ¿no? Claro, claro. ¿no? Que vamos a llegar y la vamos a liar parda allí. Se van a enterar <risa> quiénes son los puretas del camino. ¿Tú? ahora ¿tú crees que está el tren? Dios, que es que tú llevas... ¿Tú te crees que esto es normal? <risa> pues, ¡Vamos a tirar el cadastro este en los eh. Ahí estaba y sí, yo me puedo mirar por la ventana que yo me marido. Oh, venga para dentro bueno pues ya estamos en lorenzo a ver hemos cogido dos trenes y ahora va el tercero ya estamos en tierra gallega y ya nos quedan cerca de a las ocho, la ocho y media cogemos el Cercanía y ya nos lleva para Sarria O sea que es la penúltima parada Me lo voy a llevar a tomar una cerveza sí, porque, porque no... Ya estamos en la habitación, la habitación lo voy a enseñar así por encima vale. Dos canitas, La maletita Y aquí el venado este que ya está preparando sus cosas. mis cositas Mis cositas para mañana Bueno, ¿tú qué llevas? Yo, pues mira, una bolsita con mis calcetines y mis cartoncillitos. Sí. Las cositas estas que tenemos preparado con nuestra banderita de los puretas. Oh. La... Las la Y las pegatinas de los puretitas. Yo he preparado. Tibusas ropa, ¿no? Camiseta para cambiarme, para viaje. Mis cables. ¿Y tú qué llevas? A ver, ¿y tú qué llevas? Este, no, va, qué este lleva? no vale un duro. Tenía este un pureta, este un monero. Os voy a enseñar yo lo que llevar compadre. Vaya a flipar. Tanto rollo y tanto rollo. ¿Dónde estamos? En Santiago, ¿no? ¿Qué hay que llevar? Pues nada. Lo primero que hay que llevar: una rosa de vino. Como Dios manda. Toma, cuérgala ahí. ¿Una botella ¿La bota de vino te ha traído, pájaro? Ya, ya. madre mía que Madre pero tú, tú eres capaz de cambiar esto por, por una gaita. Eso es lo que quiero hacer. Madre mía. Punto 2, un montón de camisetas de los puretas. Oh. A ver si podemos robar algo por aquí. Vamos a ver. ¿Qué tengo por aquí? Nada, algo típico de Ceuta. Madre en Ceuta. No, pero ¿qué te ha traído una botella de etiqueta negra? Botellita de etiqueta negra. Bueno, espérate. pues no claro, se nos carga muy whisky Espérate, espérate. A ver si hay algo más por aquí. Toma, un alargador. Ya que tú no lo has traído. Y esto... Para promocionar la tierra. Pero ¿qué hace José? Por Dios, ¿qué ha traído? Toma, una hueva. Una hueva. De atún. Una hueva. De barruca, unos bolositos y unos lomitos de bonito, hecho por nuestro amigo El Salvatore. Pero tú te crees que esto es normal? Ahora decirme la verdad, a casi sí se hace el camino. Pero os voy a decir una cosa: ustedes no sabéis lo que le ha dicho el vigilante cuando estábamos en María Zambrano. No, ese es cabrón. No lo lo voy a contar, no lo cuente. Lo voy a contar. Cuando ha pasado la maleta y le ha visto todo lo que tenía, le ha dicho. ¿Qué te falta para montar un camping? Y que <ríe> en su puta madre, porque no lo he escuchado yo, sino no, lo va a la que le monto Bueno, bonetita, mañana empezamos Buenos días Ya hemos desayunado Ya hemos escogido nuestros bastones El pájaro ya está contento con su bastoncito Y ahí tenéis la primera señal Ya, ahí lo dijo todo Cortomarín, por allá Vayamos, Empieza el camino Aquí para la flechita, dos arriba. Si os fijáis, ¿eh? todo acera está puesto con, con marcas de, de camino santiago que nos va indicando hacia dónde tenemos que ir. Pues aquí tenemos otra, tenemos la concha y para arriba. Como se dice ya, empezamos el camino. Ahora sí. Ah, no, ¿Este puente qué? Bueno, pues este es el primer puente romano que yo he estado leyendo ahí de Sarrio y se llama el puente de África. Buenos días. Bueno, pues vale. nos hemos encontrado a este señor que se llama Álvaro que este hombre se dedica a hacer estos palos, a labrarlos y a prepararlos. Si os dais cuenta, mira qué de detalles tiene. Esta todo flecha es, esta flecha es la del camino. La del camino. Y todo esto, ¿cómo lo hace eh, usted? Todo con fuego, todo a fuego. ¿no? O sea, Con un aparato que tengo lo vais a quemando, lo vais quemando y o sea, nada más... Esto sí que son palos de verdad. <risa> eh, esto es <risa> auténtico. Es si un palo de verdad tío. que hemos comprado un palo, te lo hemos regalado. <risa> y hemos cogido esto. Venga, <risa> venga. Muchas gracias Álvaro. Venga. <risa> <risa> siente de mon Vamos a enseñar una iglesia, el camino va para arriba, si os dais cuenta. Pero nosotros, no los Jorge que vamos a hacer? Vamos, vamos a mirar esta porque nos llama la atención esta abadía, esta abadía, esta, esta iglesia, vamos a verla. Porque tiene que ser bonita, tío. Vamos a allá. vamos a allá. verla. ¡Qué curioso, tío! ¡Qué bonito, eh! ¡Qué curioso, pájaro, tío! Una fuente <coughs> no aquí de arriba. Madre mía, tío. Pero todo... Este es todo... Un campo Un tío. Sí, yo lo agarré yo. No vamos salir de aquí? Paro, lo por aquí, Ah, mira, por aquí está dando, ¿eh? Buenas tardes, señora, o buenos días, digamos buenos días, todavía buenos que es muy cortito. ¿Me puede decir usted de qué tiempo tiene esta iglesia? ¿De qué año? Del siglo XII. Del siglo XII. Sí. Pero está, la habrán limpiado la habrán cuidado sí, sí, muy la bien poquito, un Sí, la han restaurado un poquito. La han restaurado un poquito, ¿no? Bueno, limpiarla, lo que restaurar no. Limpiar la piedra, nada más. Nada más, sí. Porque está muy bien, muy bien cuidada, ¿eh? Sí. Es la preciosa. Esa la bambillita muy bonita, muy bonita, ¿eh? Es sí. románica. Qué bonito. Pues nada, señora, seguimos nuestro camino. Pues también. <risa> <risa> <risa> ¿Eso okay. qué? Es un caballo, un caballo gallego. <risa> Un, ca un caballo gallego. Mira qué bueno. este está enseñado está para saludar a los peregrinos? Sí, sí. Bueno <risa> Diga usted algo, una preguntita. ¿Cuántos peregrinos pasan por aquí diario? <risa> Te lo han de comer. ¿Eh? <risa> Que ataca. Ahí está el tío. Lingotazo. ¿Eh? Lingotazo. <risa> <risa> tío, cómo está esto, A ver, bueno. ¿Dónde hay un churreteo que te ven? ¿Cómo vamos a hacer? A ver. ¿Ahora qué? Esto. Esto es mejor que el Red Bull. No vamos a ver. No vea. ¿Qué es como ¿Qué la gente ¿Qué la es ¡Por ¿Qué Buenas tardes. es eso? es eso? ¿Qué Señora eso? es eso? caso. hacen caso le hacen caso. le caso? ¡Vamos <tose> A este hombre de Málaga que nos ha visto bebiendo vino Bien, y ha dicho: Y yo, y este vino, <risa> y el paro este lo ha dicho desde Ciclana. Dice: Ese, me pues no, me lo, ese Ciclana, no me lo pierdo, ese, ese no me lo Este hombre ha hecho ya con este segundo. Segundo, ahora tiene una información de sitio donde comer. Puta madre. <risa> puedo poner, incluso puedo sacar un, un canal como vosotros de comida, ¿eh? <risa> Bueno, tío, este un artista. Llevaste una preguntita. Bueno, no Todo el mundo que hace el camino sí, tiene una historia. Sí. ¿Por qué? Bueno, pues yo te voy a contar mi historia. Yo hice el camino en el año 2018. Y me levanté un día y dije, coño, voy a hacer el camino de Santiago pero solo, Hola, en mi casa no quería, se quería que me va me a pasar algo y hice el camino, el mismo que estoy haciendo ahora, maravilloso, sin un problema, fue en el mes de mayo, menos gente, menos follón, precioso, y ahora vengo con que no quiere salir, pero no la hemos sacado, la hemos pillado, vale, vale, vale, vale, vale. muy bien, entonces, pero, fantástico, se contento. lo recomiendo a todos mundo. Vale. Es que el camino, yo veo que oh, hay mucha gente, el camino tiene que venir un poco, digamos, más concentrado, más solo, más eh, contigo mismo, porque claro, viene mucha gente con problemas y aquí se piensa mucho, ¿eh? sí. Y yo, yo que entiendo así. que, yo lo lo recomiendo. Lo recomiendo. Y el año que viene vamos a venir con los nietos, si somos capaces Dios, de hacer ¿no? Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. Pues muy bien, pues encantado, bueno. Paco. Oiga, muchísimas gracias por todo. A vosotros, todo, a vosotros. Y espero vosotros. veros más adelante ah. con regla, que me deis otro traguito. Ahí está, ahí está. para esta cabra no es de la legión. No, esta, caba, esta cabra no es legión. ¿Por qué ¿Porque sí? Esto lo tiene que ir como un perro, esto no con nada. ¿No? Esto pica cacabezazo. Ca esto no tu cojones a la, a la vez. ¿Lo hacéis, ah? ¿eh? ¿Todo bien, no? Oye, ¿cuántos peregrinos han pasado hoy? ¿Cuántos peregrinos han pasado? Bueno, reventadito ya, ya estamos llegando a Puerto Maní, ¿vale? Es la población esa que tenéis ahí enfrente, ¿creemos? <risa> Hombre, esperemos que sí, esperemos que sí, Será un poquito más grande que Sarria, pero bueno. Y bajando cuesta. también nos queda un trocito. Claro, <risa> pues <andan, ¿no? risa> Bueno, estamos cansados, date cuenta que hay, hay mucho asfalto, tío. Y, y la calor del asfalto más lo de los pies, todo resta, entonces pero, primera etapa, ahí está, terminada, eso es lo que es, por lo menos la primera etapa ya está terminada, <risa> ya veremos y mañana, ver. <risa> ya veremos mañana, ahí no podemos levantar, no. Primero, la primera etapa ya está terminada, Bueno, nos vamos a explicar una cosa porque esto lo hemos enterado ahora hace un rato. Tenemos que subir la escalera esta, ¿no? Has visto? Esta escalerita que tiene dicho. Hay que, que subir la del tirón. No, que el que, que no la sube del tirón, poco hombre. Es un mojonero. O sea que vámonos para arriba. Venga. Disparad. Venga, vamos. Pero cuando la gente de Ceuta tenemos dos cojones. Ahí vamos para arriba. Un poquito más. Ya no nos quedamos. Ya no nos paramos. ya está comido Esto es como Rocky, Hombre, ¿no? por favor, ¿está es la carga de Rocky, lo mismo Vamos ¿Cómo ha ido, Pedro? No ha ido? ¿Cómo ha hecho? Esto esto? <risa> <risa> Clara a... la derecha ahora? Sí, a la derecha y después a la, a la izquierda, ¿vale? ¿Tenemos de tirar también? Sí, sí.